Hola amigos, esto es madera reclamada. Mi nombre es Raúl. Hoy vamos a ver cómo pasar de esto ¿eh? a esto. Entonces, cómo hacer nuestros propios tarugos de forma muy rápida, muy fácil, usando básicamente un cuchillito, un taladro y una terraja. La terraja, estas es que se usan para hacer roscas en varillas de metal. Esto, si no lo tienen, lo pueden comprar. Vale aproximadamente 10 dólares de las más ordinarias chinas con eso les alcanza vale el primer paso no se los voy ni a mostrar es simplemente eh, cortar un pedazo de madera eh, para hacer tarugos es recomendable usar una madera dura eh, en este caso esto es un pedazo de ciprés no es exactamente duro pero bueno es lo que tenía a mano <risa> tampoco eh, nos vamos a poner exquisitos vale cortarlo lo más cercano a la medida verdad aquí tienen mis tarugos de 8 que son los tarugos que más uso y, y la madera esta que corté, vamos a medirlo con el calibre o pie de metro, para decirles exacto. Tiene 11 milímetros, ¿vale? Podría ser un poco más chica, pero mejor que no. que eso, Más vale que sobra a veces, si que falte, como decía un amigo. Y bueno, después con un cuchillito, con un cepillo. El tema es afinar la punta, ¿no? como para que nos entre en... En la medida de 8 milímetros, o sea que nos quede de 8 o menos, un sector de unos 2 centímetros. Y podemos medir si más o menos estamos. El primer pedacito nos va a quedar chueco, nos va a quedar torcido, no pasa nada porque vamos a hacer una varilla grande de tarugo. ¿eh? Cuando veo que ya me entra en, en la herramienta que yo voy a usar, que es este raja, se llama en español, eh, ya estoy listo, del otro lado lo mismo, afino lo suficiente como para poder ponerlo en el mandril del taladro Pongo la, la varilla en el mandril El taladro que no esté en percutor por favor Ajusto con la llavecita Hasta que lo sintamos firme porque si no podemos seguir ajustando eternamente, la verdad como es madera Va cediendo un poco y nunca termina de trabar como cuando estamos ajustando una broca de metal. Ahí miramos, perfecto, está todo en orden. Vale, entonces tomo la terraja. En este caso estoy usando una M10 porque estos vienen de 1.5. Son medidas que se usan normalmente para hacer los tornillos. Vale, eh, y esto me va a dar un tarugo de 8 milímetros. La pongo en la prensa, ajusto un lado, ajusto el otro. Vuelvo a ajustar al otro lado, vuelvo a ajustar al otro, hasta que me quede ahí durito. ¿verdad? Ahí ya no se mueve. Taladro normal y corriente, eh, sí percutor. Este tiene velocidad variable en el gatillo, ¿eh? si yo aprieto poco o aprieto mucho, pues ahí voy. Voy a empezar lento y luego voy a acelerar. Velocidad real se los dejo para que lo vean. Acá lo tenemos, ¿Eh? cortamos la parte de la puntita que les decía que queda un poco un poco chueca, cortamos la parte esta de aquí del cabito y aquí tenemos la varilla, verificamos con el calibre, uy Estoy probando un nuevo micrófono ¡Oh, no! y se me fuera suya. Vamos con el calibre. Si los tenemos de la medida exacta, solo queda cortarlos. Si fueran un poco más grandes, los podemos lijar y hasta van a quedar con una mejor terminación. Luego corto todos los que necesito, de la medida que necesite. Y solo resta usarlos. Bueno, amigas y amigos, eso fue todo sobre cómo hacer tarugos con una simple terraja. En el próximo video vamos a ver cómo hacer la mejor guía para poner tarugos. Un abrazo gigante de Buchupuleo, Chile. Nos vemos en un próximo video. Ah, y no se olviden, campanita, like, comentar, todas esas cosas.